No, tenía, tenía compromisos en Santiago, además a mí no se me había notificado. Y para cubrir cualquier duda del tribunal, había había, le había notificado yo al tribunal una instancia donde explicaba las razones y los motivos por qué no podía venir ese día. Primero es un supuesto anticipo de prueba, porque todavía ten, tendría el tribunal que valorar si en realidad se cumple con lo establecido en el 287 para que pueda hacer un anticipo de prueba. Eso en ese momento, el tribunal, cuando yo haga el, los pedimentos del lugar verificará la situación. El, el código no habla de un peligro por una persona, el código habla de criminalidad organizada y que en base a esa criminalidad organizada pudiera dar un, el testigo presentar algún problema. En este caso no hay criminalidad organizada, a menos que Marlon y Marley sean se consideren en este país una criminalidad organizada. No, no, no, no, es un pedimento, es, inclusive te voy a decir un pedimento que va más allá de cualquier tipo de racionalidad en virtud de que eh, se le está pidiendo a un imputado que asuma un abogado que no quiere o no tenía o no tiene potestad para eso en ese sentido se burlaría su derecho de defensa una defensa adecuada una defensa que se ha ido realizando durante todo el proceso bueno la fiscalía dice que hay asesinato yo sigo existiendo lo único que hay ahí es un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Eso es lo único que hay. Por eso todo este aboroto, queriendo poner al boli y decir cosas que no hay, o meter presión con el hermano de Marlin, para forzar situaciones que en realidad no hay. Ellos lo que tienen que buscar es el aborto. Y te voy a dar una primicia, ya a la fiscalía se le solicitó que se nos entregaran unas pruebas que ellos tienen en su mano o que ellos tienen que realizar. Yo estoy a la espera de la respuesta de la fiscalía en cuanto a ese pedimento que yo hice, que son únicas y exclusivamente, y lo voy a dar por adelanto, la, una solicitud que se le hizo al Ministerio Público para la entrega de, los, de las conversaciones por WhatsApp de mi imputado con la oxisa y además de eso, de todo su WhatsApp, no solamente con ella, sino de todo su WhatsApp y de la llamada telefónica que él recibió durante todo el proceso que, que fue a partir de antes y después de la muerte de la oxisa. Bueno, La prueba básica es con quién él habló antes y después de la muerte de la oxisa. ¿Qué usted quiere decir con eso? que se van a, van a salir a relucir ciertas cuestiones, que en su momento, si se nos entregan esa prueba, por la buena vía, si no tendremos que acudir a la instancia judicial, eh, ustedes podrán verificar en su momento, principalmente las conversaciones de WhatsApp y se lo dejo ahí.